Hola amiguitas y amiguitos de Planeta Carlejillas eh, ¿Cómo estáis? Darle like, suscribiros al canal ¿Pero por qué le voy a dar al like si todavía no lo he visto, tío? ¿Por qué? Porque sois fans, hombre. Tú dale like y ya está. Hoy vamos a ver fósiles guía. Fósiles guía son muy importantes a la hora de hacer cortes porque nos van a decir la edad de los estratos. Son importantes para hacer el visu de la oposición porque algún fósil cae y con estos 26 que vamos a ver aquí, pues ya es suficiente. Venga amigos, vamos a ver lo que es un fósil guía y, y cuáles son los más importantes. ¿Qué es un fósil guía? Mirad, los fósiles guías son aquellos que han vivido un, durante un periodo de tiempo corto y después se han extinguido, han tenido una amplia distribución geográfica y ser abundantes en las rocas. ¿eh? Por ejemplo, eh, la, una cabeza de tiranosaurios res eh, nos dice que es del Mesozoico, pero es que no hay cabezas de tiranosaurio res por ahí. Ya os digo que hay unas 12 o 13 en todo el mundo. Pero trilobites, por ejemplo, de la era primaria... Eh, son muy abundantes en todo el mundo. Eh, amonites del Mesozoico, abundantísimos. Y que me decís de la caliza numulítica. Eh, numulites del Terciario, pues esos son eh, fósiles muy característicos de estas tres eras. Empezamos por el Paleozoico. Bueno, para empezar, un, un, un, un, una tocada de webs, de webs. Porque tú ves esto y dices, ostras, amonites secundario. No, tío, joder. Es un goniatites. ¿En qué se diferencia el goniatites de los amonites? Pues que las suturas de los anillos de crecimiento son en zigzag. Venga, goniatites, aquí tenemos el primer fósil del paleozoico, era primaria. Eh, suturas en zigzag. Siguiente, la fusulina. Fusulina, estos son muy abundantes. Eh... Tienen, pues eso, forma de uso y por eso se llaman fusulinas. Y fósil guía característico del paleozoico, era primaria. Eh, la calceola. Calceola es también muy fácil de identificar porque se parece así a un, un cáliz. Y ves una calceola ya sabes que estás en el paleozoico, ya sabes que estás en la era primaria. <coughs> ¡Vaya! Calamites. Bueno. Los calamites eran unos, unos, eh, unas plantas de porte arbóreo, pues, carboníferos sobre todo, y eh, tenían estas hojas con estas espículas. ¿vale? Esto sería una pizarra y cuando en una pizarra aparecen las hojas de calamites o el tronco así muy característico de calamites, pues fósil guía de la era primaria, paleozoico-calamites. Y este es el más famoso de todos, vamos, este es el trilobites, ves cómo tiene, tiene tres lóbulos, trilobites, es una bestia reptante de la era primaria y es un fósil guía de, del Paleozoico. Y los ortóceras, los ortóceras eran una especie así como de calamares, que se conserva eh, la parte de, de la cabeza del... del de, de arriba como si fuera un belemnites. Eh, en Marruecos hay muchísimos, tú vas ahí a un, a, un, a, a, a un alojamiento de esto rural y de, de repente en el aseo te parece que, que, que el mármol es, está lleno de ortóceras. ¿vale? Entonces, paleozoico, ortóceras. Y mmm, cuando vamos por los Pirineos y nos fijamos en las pizarras, pues a veces tienen como mmm, cosas en espiral, algunas marquitas, estos son graptolites, eh, graptolites en pizarra, fósil característico de la era primaria. Vamos, hay que despertar. Yo sé que tú quieres estar ahí en la playa haciendo fotos, pero chica, primero tienes que aprobar la oposición, primero tienes que aprobar la selectividad. Venga, animo a estudiar un poquito, que queda poco. Continuamos con el Mesozoico, era secundaria. Belemnites. Belemnites tienen forma de bala, eh, estos también hay muchos por marrocos ahí en los lavabos que tú ves ahí te vas a lavar la cara y dices ¡Dios mío! ¡Belemnites! Y el que está a tu lado o la que está a tu lado dice ¿pero este tío qué le pasa? Y digo, pero que me estoy lavando la cara y ya estoy viendo aquí millones de Belemnites aquí en el baño. Mm. Bueno, fósil característico del Mesozoico, era la punta de un calamar que es la única parte que estaba calcificada y se puso fosilizar. Fosil guía del secundario mesozoico. Eh, la terebrátula. La terebrátula es una especie así de almejilla eh, rarilla, pues la tienes en las manos y ya no se te olvida nunca la terebrátula. Fosil guía de la secundaria mesozoico. Amonites. ¿eh? Amonites, Sabéis que le pusieron Amonites porque había un dios egipcio, Amonra, que tenía cabeza de carnero, con esos cuernos ahí que parecen de carnero, y Amonra, pues Amonites. Es que los científicos que son cachorros. ¿eh? En vez de ponerle rueda de camión, va y Amonites, ¿eh? como el dios egipcio Amon-Ra. Eh, la trigonia. La trigonia es otro bivalvo así un poco rarito, eh, antiguo. Eh, cogió un diseño un poco extraño, por eso se extinguió, más ha fastidiado. Es un fósil característico del secundario. Ves una trigonia y eh, parece un tricornio, la verdad. Tricornio Guardia Civil, trigonia, mesozoico, era secundaria. Rinconela. La rinconela es como si la ves de cara y es como si, como si un alien eh, eh, estuviera a punto de abrir la boca y te fuera a dar un bocado. Eh, tiene eh, es, eh, eh, esa línea de cierre de los opérculos, eh, de, digo, de las, de las conchas, de la, las dos valvas así en forma de S, que es característica. Eh, te la pones de frente, ves una rinconela, además es que pesan, eh, son densan, densas y dices, mm, rinconela, fácil de distinguir. Este no, este hay que mirarlo por microscopio Es un fósil guía para los expertos Se llama el globo truncánido Y no, son muy pequeñitos Pero si ves en unas muestras de arenas De un estrato estos bichos Pues foraminíferos Pues es de la era secundaria mesozoico Aquí hay otro, venga al ceratíter Mirar qué, qué anillos de crecimiento Que parecen de un puzzle más guay este también, ¿ves ahí esos anillos de crecimiento con esas ondulaciones que parecen un puzzle? Y es el ceratites, era secundaria. Eh, orbitolina. Orbitolina es otro foraminífero, parece un numulites, pero tiene como un pinchito. ¿Veis que tenéis como un pinchito, como parece un gorro de, de, de chino? Bueno, pues esta es la orbitolina, fósil guía del secundario. Y la exogira, exogira también es, es, es muy característica, mirad cómo gira ¿eh? la tía, es una concha bastante robusta con, esas, con esos pinchitos en los anillos de crecimiento y también ves una exogira y ya las has visto bueno, y qué decir del pigope, que parece, pues, bueno, la verdad es que parece algo que no voy a decir, pero también, venga, vamos, le damos la vuelta, parece un corazón. Entonces, también, ves un pigope y ya para siempre se te queda en la sesera que, que lo has visto, que lo tienes, que es un fósil guía del secundario. Tienes que pedir que se suscriban a tu canal. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Dale like. Dale like, dale like, dale like. Qué bonita la gran Pachamama. Ahí, la flautilla también es suya. Bueno, venga, vamos a ver la última. Cenozoico homínidos. Hombre, tío, aquí tenemos eh, tres benitos. Ostras, el primero parece que le hayan pegado una perdigona en la frente. Eh, es en Ardental. Eh, no es muy frecuente encontrar cráneos de homínidos, pero si encontramos cráneos de homínidos, estamos en el cuaternario, el cenozoico. ¿Vale? Cenozoico es terciaria y cuaternaria. Eh, fósil que aparece en muchos cortes, que nos dice ya que eso es cuaternario, eso es reciente. Eh, también aparecen huesos de caballos, eh, lecus, dientes, eh, eh, fémures, costillas. Si nos aparece ecus, eh, equino, eso nos está hablando de cenozoico, cuaternario eh, o terciario, y fósiles de caballo. El Planorbis. El Planorbis mmm, ha llegado hasta nuestros días, bueno, no ha llega hasta nuestros días, pero se parece muy mucho a unos caracolillos que, que, que hay por ahí, que existen hoy en día. Pero bueno, si vemos un Planorbis, es un fósil guía del, del Cenozoico, era terciaria. Ahí está el, el caracolillo. El Clipiaster. Este es otro fósil guía, guía muy abundante, del terciario es un erizo, un erizo ¿eh? simetría radial, ahí eh, con cinco brazos la estrella esta, le faltan las, los pinchos, eh, que eso se perdería cuando fosilizó, y ahí nos queda como el caparazón, ¿eh? el caparazón interno de este erizo, del clipe muy abundante, fósil guía del cenozoico. Aquí tenemos también eh, huesos de hiparión, de de, digo, huesos, dientes, hay eh, eh, molares y eh, premolares, o betetos a ver lo que son, eh, de esta especie de caballito, eh, que por evolución dio el caballo de nuestros días. Dientes de hiparión o hiparión cenozoico. Turritela, bueno, la turritela ha llegado hasta nuestros días también. Bueno, a lo mejor no es la misma, no pero bueno. Estos turritelidos hay hoy en día y son muy abundantes. Entonces vemos un estrato que hay turritelas. Hijo mío, eso ya no estaba ni en la primaria ni en la secundaria. Eso es la terciaria, cuaternaria, cenozoico. Numulites. Bueno, numulites. Eh, qué nombre más raro, sí. Numismática, que eso los griegos y los romanos, no sé qué, hora, qué origen tendrá, tienen la culpa. Numulites viene de moneda. Y, y si te veis esos fósiles con forma de monedita, eh, eh, numulites. A veces están incrustados en las rocas formando caliza numulítica. Que, pues, yo estaba en el mar viendo la luna y en una, en una escollera sentado en una roca enorme y le estaba diciendo a mi cariñito, che, estamos sentados en caliza numulítica, mira, mira los numulites. Y me, y me miraba como si fuera un bicho raro, pero es que la gente che, no ve las cosas como yo los veo, no ve las cosas como las ve un geólogo. ¿eh? poder estar esquiando, sí, pero diciendo, madre mía, vaya morrena frontal ahí, allí. Y la gente te mira como un bicho raro, pero mira, yo se lo pierdo. Y orbitoides, no confundir con la orbitolina, ¿eh? que es del mesozoico. ¿eh? Orbitoides del cenozoico, otro fósil muy abundante. Chicos, con esto acabamos los fósiles guías. Ahora voy a poner aquí, bueno, si habéis llegado hasta aquí, os voy a decir que es que vais a sacar un 10 en selectividad, eva upa, o pau, como se llame, o que vais a aprobar la oposición, porque si, si hay gente que, que, que llega hasta el final y se empolla esto, los fósiles guías, es porque hay gente que vale. Después dicen, ¡Uy, ¿cuántas vacaciones tienes? ¡Qué bien vivís! Sí, vale. ¿Y mi carrera qué? ¿Y mi selectividad qué? ¿Y mi oposición qué? ¿Qué? Eso lo regalan. Hazlo, tío, hazlo y después a vivir, a tener vacaciones como un estudiante. ¿Tú sabes lo que cuesta? Eh, lo, lo que cuesta durante toda tu vida. Estoy harto que me digan que vivo bien. Hazlo, chaval, hazlo, estudia, apruebalo todo, y de serás profesor y tener vacaciones escolares, ¿vale? Que siempre estamos con lo mismo. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. che, hazlo tú. Bueno, chicas y chicos, para acabar os dejo aquí una cuenta de Instagram, soy profe de bio, donde podemos ver unas reglas nemotémicas para, para aprendernos los fósiles guías de paleozoico, mesozoico y cenozoico. Empezamos. En el paleozoico dice, Begoña fundió la cacerola y tuvo un calambre, paró para coger otras tres y las grapó. Con esa frase están todos los fósiles guías del paleozoico. Venga, la siguiente. Mesozoico. Belén, Tere y Gilda eran tri y estaban en un rincón. El globo con ceras orbitaba y exogiraba pibeces. <risa> Ahí estamos, venga. Eh, y la última, del cenozoico. Un hombre y un caballo tenían un plan. Coger un clip para el hipo y un turrón que no orbitoides. Bueno, esa última asociación es un poco así pegada con clip, pero un hombre y un caballo, hominidosecus, tenían un plan, plan orbis, Coger un clip, aster para el hipo y parión y un turrón, turriteia, eh, que no orbitoides. ¿Y? ¿Dónde te has dejado, soy profe de los numulites? Bueno, bueno, pues ya sabéis que para estudiar los exámenes y para estudiar la oposición eh, o la PAU no hay que darse de cabezazos contra la mesa. Hay que estudiar con eh, asociaciones de ideas, ¿eh? apareamiento de bases en el ADN, accidente de tráfico, guardia civil, adenina, tinina o anina, citosina. Fases de la mitosis, prométele a Ana un televisor, profase, metafase, anafase y telofase. Che, chavales, me voy a un chalet a pasar el domingo a hacerme una paella, bañarme en la piscina y disfrutar de la vida. Ale, un besito a todas y todos y hasta la próxima. Chao.